¿y esta gente quién son? <risa> Dice que, eh, será como la primera vez que... Será como la primera vez acá, aquella... Cuando nos conocimos. Cuando nos conocimos, sí. aquella de los pinchos. Sí, que los engañaron. Sí, nos engañaron vilmente, o sea... Sí, sí, sí. La primera que lo cuente el que es mayor que yo. Va, va diciendo que no, pero me lleva cuatro días, ¿eh? Y yo, eh, yo, básicamente, yo estoy aquí porque me engañaron. O sea, literal. Recuerdo mi primera mitad. yo llegué a mi primera mitad en Pontevedra porque bueno, me enteré de que había una comunidad de Wordpress que yo no conocía y ostras, pues suena bien, ¿no? Y allí aterricé, primera vez, me recibe un chaval con barba, canta muy majo, me dice que me siente donde quiera, claro, como no hay anda mayor, pues yo me senté en primera fila porque si no, no me cosco de nada, total, allí me siento yo y tal y… Y a mí, en eh, estos sitios, siempre han dicho que cuando llegas a un sitio así, es nuevo, pues que te presentes, que socialices, ¿no? que preguntes quién hay al lado. Yo tenía al lado allí un señor, un peregrino, que. Un peregrino, con dos bastones, un sombrero, una bala, un chaleco, todo de verde. Y digo, bueno, ¿habrá que echarle huevos y ser educado. Y mire, pues mire usted, y yo me llamo José Ramón y he venido aquí a ver WordPress. ¿Y usted, ¿Qué ha venido usted aquí? y dice, no, yo que he pasado por la calle y me han dicho que dan pinchos <risa> lo curioso es que estuve varios años creyéndomelo <risa> vale. estuve va varios años eh, creyéndolo y así empezó mi relación con Wordpress mi relación con don José Luis Losada ahora cuenta tú la verdad la verdad <risa> hombre, la verdad es que eres muy inocente ser, Caes con cualquiera Pero bueno Fue algo así parecido Por no decir que fue exactamente igual No me pregunte por qué Porque yo soy normalmente una persona muy seria Pero cuando me preguntó Lo de WordPress yo dije Hay que vacilar Y le dije eso no, Yo vine porque me dijeron que daban pinchos Que hablen de lo que quieran pues eh, hablaron de hacer una work en Pontevedra, que a mí me tocaba ver lo de los voluntarios, yo me, me lo tomé un poco en serio y se, se ofreció. Y la verdad que yo creo que ahí fue donde empezó realmente una buena amistad. Como voluntario es increíble, se lo recomiendo a cualquiera. Eh, ahora eh, como persona, también, yo creo que se le puede recomendar. Menos, que... pero también, sí. sí. Como trabajador, igual, también. No me jodas, no me ¿comienzas para eso tú. ¿Cómo? Para trabajar, no. no. No, no, sí, hombre, <risa> que tienes que pagarme la pensión a mí. Ah, bueno, verdad, sí, verdad. es verdad. Pero bueno, eh, realmente eh, empezó la relación así, más profunda con, con la Workham de Pontevedra, luego fuimos coincidiendo en... Mira, y vas a ir, pues sí, no, vamos juntos, no vamos juntos. Pues, ese, realmente ese es el, la historia. Nuestros inicios. Nuestros inicios. ¿Por qué vamos? Hombre, yo creo que por la misma razón eh, a la que íbamos a las mitas. Yo porque me aburría y él porque dan, dan pinchos. <risa> y, dan, y dan cenas, y, pues, no sé. Desmiénteme si es así. No, yo, de hecho, yo, el único motivo que yo tengo para apuntarme como voluntario es para ir a la cena de ponentes, básicamente. Todo lo básico que me lo luego dicen que hay que currar. Y bueno, no se curra tanto, ¿eh? Yo solo me he tenido que fregar un venio entero o cargar cientos de cajas, eh, pero no se curra tanto. ¿no? Sí, sí, sí, eso, eso yo, yo ya conseguí escapar de eso. Sí, es que tú eres no mucho, pero un poquito más inteligente que yo. ¡Hombre! <risa> Entonces siempre vas un pasito por delante. Claro, me por superas. ahí con, con unos bastones diciendo que no puedes con tu alma, pero que quieres ayudar igual. Ah, que es por eso. Pues yo tengo en casa, ¿eh? Sí, no, no, yo tengo en casa una colección. No me Pero bueno, es que la gente cae. La gente, tú le, tú le ofreces ayuda y te dice que sí. ¿Y qué puedes hacer? Pues nada. Hostia, lo pasa es que... ¿sí? ¿Y qué hacemos ahora? Si, si me tengo padre? que hacer todo lo tuyo, me parece que va a ser que no. ¿eh? No, pues yo no hago nada. Por eso. Ayer, bueno. ayer que hice... Ayer, No sé, de que, sentado... que todos los años que te conozco hiciste lo mismo que siempre. <risa> Estar sentado y, y durmiendo. Exacto. Pues sí, muy bien, esos fueron nuestros inicios. Un poquito más en serio lo del título, aunque lo sentimos, ¿vale? Sabemos que no cabía en las pantallas. La culpable fue Lidia, que le gustó. Pues. Eh, lo del título no es eh, porque sí, ¿vale? Eh, la comunidad de WordPress no es una comunidad de frikis, ¿vale? es una comunidad de personas. Yo creo que nadie, eh, o muy pocos de los que solemos venir habituales, tenemos carreras o estudios previos relacionados con, con WordPress. O sea, hay electricistas, hay vendedores de juguetes, hay comerciantes, gente de bellas artes, hay periodistas. Arqueólogos, Arqueólogos, arqueólogas, y, y luego actores, directores, no sé, que cada cual que se lo aplique a, a su profesión y un poco que piense, vale, yo cuando entré, llegué a Wordpress y me había preparado a nivel estudios para esto. Bueno, para esto no te prepara nada, ¿vale? pero <risa> Y un poquito, eh, quiero decir que la comunidad es para todos, ¿no? Pues es para todo el mundo, cualquiera que tenga lo que se suele decir, que tenga inquietud, que, que quiera pues, saber qué es Wordpress, o trabajar o dedicarse a ganarse la vida con, con, con Wordpress. Y luego la segunda parte de por qué nos presentamos voluntarios eh, a todas las que podemos. A mí porque me encanta, es que eh, conocer este, este mundo, si alguien, no sé si alguien es su primera WordCamp, Vale, ahora de verdad, ¿alguien en su primera WordCamp? <risa> bueno, Lidia sí. Tal, tal. Eh, de los que sois habituales, ¿alguien ha ido alguna vez de voluntario? ¿A una WordCamp? Vale, pues los que no habéis ido de voluntarios, la próxima que penséis ir, apuntaos. Cambia radicalmente lo que es el concepto de WordCamp, ahí te enteras. Yo creo que ni siquiera siendo organización. Es más guay porque la organización se tira meses sufriendo, tú solo sufres un día. Vale. Y, y te dan lo mismo, celas lo mismo que ellos. ¿vale? Cenas lo mismo que ellos. Es un chollo, ¿vale? Entonces... Hay una diferencia. ¿Cuál? ¿Me fastidias? Sí. Que tú no tienes que organizar la cena, que la tienen que organizar... Eso y... digo, que eso. Tú, o sea, tú vas a, a, a mesa y mantel, pom, te lo jalas y te vas. Y si hay algún problema, la culpa es de él. Ser voluntario, tú ventajas. Y luego que se pasa muy bien, de verdad no se trabaja tanto como decimos para decir que nos hemos merecido la cena, ¿vale? y se pasa muy bien, y vale la pena, y se conoce una, lo que es una World así que los que no... Que hayáis sido voluntarios, os recomiendo mucho. Con cuidado porque no lo vais a dejar, ¿vale? No lo vais a dejar. Entonces, si tenéis problemas de adicción, no lo hagáis, por favor. Pero si no, adelante. Yo voy a discrepar un, un poco. Digamos que ser voluntario es una ventaja para ti. Pero ya no por, uh, por la cena o pues a veces Hombre, se hace fastidioso que aquí que cenar con esta gente, que no me apetece. <risa> Sino por la gente que conoce realmente. Yo la primera vez que fui, me, fui realmente porque me tocaba ser organizador en otra y no tenía ni idea de, de qué era eso. Y conocí un montón de gente que lamentablemente de la mitad de ella no me acuerdo. En cada work camp conozco igual Muchos voluntarios, conozco gente que, oye, los que vienen como asistentes, patrocinadores, conoce mucha gente. Si tienes buena memoria, una maravilla. Si tienes el problema que tengo yo, es una desgracia o una ventaja. Pero hay una chica que nos presentamos ya por lo menos seis veces. Y tan, fe, tan felices, ¿eh? que nos lo, nos, lo, nos lo hemos tomado muy bien. Mira, pero aquí me están diciendo, sí, sí, también. Eh, eh, van dos veces. A ver... Eh, consigues amigos buenos. No vamos a decir que todos son buenos, pero los que consigues buenos son buenos. Yo puedo decir que tengo a, aquí a Guajari, que es mi porteador. Yo no puedo, no, no puedo ir a la WordCamp porque no puedo cargar, porque tal, y vamos juntos. Pero tonto, si vas a ir a cargar mis cosas. Decir, ya lo sabe, sabe que va a eso. Están también lo de desafío digital, que... Están haciendo su trabajo de vídeo y yo les digo, oye, es que no puedo ir, no, la espalda no me da, no. vente con nosotros. Y me han tratado siempre muy bien. Yo la primera vez que fui dije lo que no podía hacer, pues mira, eh, me, me aceptaron para hacer otras cosas y desde entonces siempre me, han, siempre me han aceptado. Inclusive en esta misma yo les dije, es que en principio voy. Y luego avisé, eh, mira, que no estoy bien, no voy a poder ir, no sé, hasta última hora no era seguro que viniera. Y me animaron, oye, si no puedes venir, no vienes, pero trata de venir aunque sea para estar. Yo creo que eso es lo, la mejor demostración de amistad que puedes tener. Apoyo incondicional, no por lo que tú vas a hacer, sino por, por quién eres. Yo creo que eso es lo más importante y eso lo consigues, pues mira, participando de cualquier forma, no solo como voluntario, puedes ir también, al final todos son voluntarios, puedes ser organizador, si tienes algo de experiencia o puedes ser ponente, si te apetece charlar, contar algo, eso al final es la misma, digamos, la misma experiencia para todos. Tú te presentas y mira, vas a, a hacer lo que puedas porque nadie te va a pedir que hagas algo que no que sea, que sea imposible. Pues a mí siempre me han tomado en cuenta las limitaciones que he, que he tenido, que han ido aumentando siempre con, con el tiempo y siempre me he sentido bien, de la verdad. Yo, como voluntario, me siento muy bien. Por eso es que vengo. Y básicamente, por eso voy a todas las que puedo. Ahora iré a menos porque realmente no. Ya. A ver, ya el cuerpo no me da, por lo tanto, tengo que coger un retiro, pues. Pero se lo recomiendo a todos. Si pueden presentarse, presenten. Y si te rechazan, oye, no es un rechazo. Terror. Hay que tener en cuenta eso siempre. Aquí no se rechaza a nadie. Nunca se rechaza. Como mucho eres sobrante. Es decir, había muchos y aquí no te ha tocado. No, no, es en, en serio. No he rechazado, eres sobrante. Se ha presentado tanta gente sí, sí. que en esta no te ha tocado a ti. Apúntate a la, a la próxima. ¿vale? Sí, al menos yo siempre que me ha tocado eh, coordinar la parte de voluntarios en una WordCamp, siempre lo he planteado sí, así. Sí, nosotros no tenemos suerte, lo cogen siempre, tío. Sí. <risa> Sí, yo no sé cómo, cómo te dicen que no... No, sí, sí, una vez me, me dijeron que no, no pero porque que... estaba fuera de paz. ahí fallaste tú, que no te presentaste. Sí, fallé yo, eso fue ya a propósito, a ver cómo pues era que te decían bien. que no. No sé cómo vamos de tiempo, porque esta gente... Ah, no sé, no, no no ellos... Ganas, no, no tienen ganas de trabajar <risa> Ellos, que digan... Luego hay otra cosa importante también, aparte de ser voluntario, que es precisamente lo de hoy. Si no podéis ser voluntario... Hoy es muy importante... Eh, Aprender o, o ver los que, quién no ha ido nunca a, una, a un contributor, no habéis ido nunca a un contributor, ¿vale? Había, habéis oído, hay muchas mesas, eh, mirad a ver cuál es vuestro ámbito de interés y, y picotead y buscar, y cuando busquéis luego, eh, en esas mesas se puede estar contribuyendo a WordPress prácticamente todo el año, ¿no? Porque desde casa... Todo el año. Sobre todo en traducciones, o en, no sé si en marketing y tal, puede estar en, digamos, en contribución constante. Y así que, bueno, yo no sé. Y yo, eh, me está. Me, me, me, me creo que me necesito mis pastillas. Ya no me acuerdo de nada más. ¿Ya no te acuerdo de nada más? No. Bueno, por pero, pero, eso dije que era cuatro días mayor que yo. Sí, porque aunque no lo creáis, yo soy mayor que él. ¿eh? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que duerme de, en el congelador. No, ahí, que, a, la, a, la, a las 9 de la noche cierran la cámara y a las 6 de la mañana abren para que vaya... No, no, que donde hay buena carne, hay buena carne. De campo, de campo gallego, criado con el Pero si valenciano. Alicantino, pero... Bueno, alicantino. El... Eh, los estudiantes dicen que la vaca no es de donde nace, sino de donde pase. Ay, y yo ay. me paso unos pedazos de cocidos gallegos... <risa> Bueno, bueno, bueno, está bien. Vamos a darte la razón, que en este caso la tienes. No sé, no, eh, no, yo, ten, no tenemos, yo creo que no, no se merecen que les hablemos más, ¿verdad? No, merecen, no, no, no. Merecen ellos, ser felices. Ellos, ellos merecen No han hecho ir nada a, malo. No, no, no, justamente. Ellos lo que merecen es ir, ver lo que se hace en cada mesa, no amarrarse Ay, ¿sí? a uno, a ver, a no ser que alguien ya sea habitual en, en una mesa de algo, pero alguien que se dedica al diseño, oye, pues vete a tu mesa de diseño, que es lo tuyo. Claro. Pero si no tienes nada específico, dar así un, un paseo por todas las mesas y seguramente consigues algo que te va, te va a gustar. Vale. Y luego, muy importante también, no os amontonéis a la hora de la paella, que seguro que hay para todos, ¿vale? <risa> no hace falta echarse allí creo que va a haber para todos. Pues bueno, no sé... Lo tenemos, ¿queréis preguntar algo? que Aprovechad ahora que para el año que viene no sé si estaremos aquí. Aprovechad Puedes preguntar lo que queráis menos de WordPress, que no tenemos ni idea. ¿Cuánta habéis cobrado? Pues ¿Qué cobrar? Si nos han he hecho pagar por sentarnos aquí. Sentado aquí. Pero tengo que enterarme porque él fue el que gestionó todo. ¿eh? ¿Nos sí, han, han hecho ver. pagar por estar aquí sentado tú? <risa> No, realmente está es eh, la charla más cómoda que he dado yo. Mira, apoyadito, ¿no? Yo no, sé. solo, no solo sentado, sino sentado yo, y... sé, eh, yo soy la primera que no me pongo nervioso. ¿Verdad? No, sí, no sé por qué, sea porque me das confianza, porque estás a tu o, lado o, es la o, hostia. O, o porque tiene resaca. Porque... <risa> bueno, no lo había pensado, pero puede ser. Puede ser, sí. es. puede, ser puede ser. Yo creo que es una, una buena posibilidad que tenga resaca. Cuando vayas a la próxima mitad a, a dar una charla, vete el día anterior. Entre dentro eh, de las cuentas, sí, entre dentro de las cuentas. Bueno, pues si no se si no atreven a preguntarnos nada pues si les respondemos, pues dejamos paso a la siguiente charla. ¿no? A contribuir sea... a, a las mesas. Muchas gracias por aguantarnos. Gracias.